tema que ha venido tomando relevancia cada vez más eh, durante los últimos, la última década básicamente, lo que llamamos de siglo XX, cada vez es más importante o ha tomado mayor vigencia estudiar eh, la, las relaciones sociales y particularmente como cuáles serían los correlatos, los componentes neurales asociados con eh, estar en sociedad, con relacionarse con otras personas. ¿sí? Entonces, cuando nosotros establecemos una relación de, de amistad, una relación con nuestros familiares, cuando conocemos a un extraño, cuando eh, conocemos por primera vez una persona, cuando eh, vamos en el transporte público, etcétera, ¿sí? Hay una gran cantidad de, de procesos y de habilidades que se ponen en marcha. Entonces, estudiar cuáles serían los componentes neurales y un poco biológicos implicados en este, en este tipo de habilidades, pues es, es como el objetivo de la neurociencia social. ¿Listo? Es un tema en el cual yo también he venido trabajando ya hace por lo menos una década y media y pues como resultado está ya ese articulito que, que ustedes leyeron y que se publicó hace ya un, casi cinco años y pues les voy a contar un poco más de lo que también hemos venido construyendo durante los últimos años, ¿no? Sobre esto es básicamente los temas en los cuales yo investigo, en los cuales eh, tengo la mayoría de mis publicaciones. Y, y, y pues sobre estos temas son los que, por ejemplo, dirijo las tesis de acá de la Javriana, que hay varias personas que me buscan para que les dirija tesis. Básicamente están relacionados más con temas de neurociencia social y neurociencia afectiva. ¿Listo? Entonces, por si más adelante alguno le interesa, y la pues, intención también es como tratar de, de formar un grupo de investigación más adelante en la Jabriana, en la medida en que se pues, organice un poco más las cosas, para profundizar en estos temas de, de los cuales vamos a hablar hoy. Bueno, ¿qué es la neurociencia social? ¿Sí? La neurociencia social, en últimas, tiene que ver con eh, el estudio de, de todos los componentes, correlatos, eh, procesos neurales, neurobiológicos, eh, del de funcionamiento eh, socioemocional, del funcionamiento emocional y social. ¿Sí? Mm. La neurociencia social, entonces, en, últimas, eh, en, en los años más recientes, pues ha, ha mostrado cómo eh, eh, en todo momento el ser, el ser humano es un ser eh, que depende de sus relaciones sociales. ¿sí? Nosotros eh, en la solución de problemas, en el aprendizaje, en, eh, en el trabajo, eh, en cualquier tipo de ambiente donde hayan seres humanos. Eh, hay una dependencia enorme de la interacción con nosotros, ¿no? O sea, el ser humano no es un ser solo, no es un individuo, es un ser conectado a otras personas. Y más adelante vamos a, a profundizar en esta, en esta postura de la dependencia, de las conexiones con los demás. ¿sí? Y aquí hay algunas definiciones de diferentes autores sobre lo que se puede concebir como cognición social, como como todo ese tipo de, de procesos, funciones eh, que, están re, es, que están implicadas cuando interactuamos con otras personas. Vemos que durante el siglo XX ha habido una migración desde los, las teorías más eh, computacionales hacia teorías un poco más eh, basadas en habilidades, ¿no? Entonces, los, de los primeros trabajos sobre cognición social, sobre neuro ciencia social, están los de Adolf, Ralph Adolf, eh, Cassiopo y eh, ¿sí? que fueron los que fundaron esta línea de neurociencia social y pues ellos al principio veían esto como simplemente recepción de información, procesamiento y conductas ¿no? en el ambiente social. Poco a poco se, se, los investigadores se han dado cuenta que por un lado esto no es tan computacional, no es tan procesamiento de información, nosotros no somos simples receptores de señales sociales y emisores de conductas sociales, y que en realidad eh, el, el, el, el fenómeno es muchísimo más complejo, eh, diverso, eh, e implica pues, una gran cantidad de habilidades, las cuales incluso pueden cambiar entre contextos. ¿Sí? entonces por eso un poco la postura que yo propongo en el artículo es que cuando hablamos de cognición social de lo, a lo que nos estamos refiriendo es a una variedad de habilidades sociales que nos permiten ser competentes, es decir, que nos permiten adaptarnos conseguir ciertos objetivos dentro de los ambientes sociales y muchas de estas habilidades incluso pueden variar y ser flexibles entre culturas ¿sí? a partir de o sea, es difícil cuando uno revisa la literatura en cognición social, también lo mismo, encontrarse con un modelo que permita organizar las funciones, las diferentes habilidades, procesos, mecanismos de la cognición social. ¿sí? Uno de los modelos que me parece a mí más interesante, es que mejor permite esta organización, es, un, es el de los, los esposos Fritz, de Utah Fritz principalmente. Encompase en, un poco en el modelo de Utah Fritz, con base en, la, en una postura culturalista que ya hemos venido abordando desde funciones ejecutivas, es decir, de artefactos y mediadores socioculturales, ¿sí? y donde las funciones no son endógenas, sino que se van adquiriendo, donde a partir de la interacción con otros, y desde una postura neurodinámica, donde es, eh, en última esa adquisición es, eh, permite la emergencia de nuevas habilidades que no se reducen ni a los componentes neurales ni a las interacciones sociales, ¿sí? eh, eh, construimos este modelo, ¿no? Construí este modelo ya hace un par de años. Entonces, es un modelo, es un, eso fue el resultado de por lo menos dos años de, de, de, de pensar muy bien cómo entender la cognición social, ¿sí? Y, o más. Entonces, de acuerdo a los diferentes eh, reportes en neurociencias, en literatura sobre el desarrollo y en análisis de la conducta eh, eh, ongoing como durante su ocurrencia ¿sí? en, en, en escenarios reales, se proponen entonces cuatro categorías de, de habilidades implicadas durante las interacciones sociales. ¿no? Unas habilidades que facilitan o permiten la percepción y el ajuste a las conductas ajenas, ¿sí? entonces la percepción de señales de los demás, y que a esto se le llama como el mapeo somático social o ajeno, ¿sí? o sea, detectar las señales de los cuerpos somáticas que provienen de otras personas, y unos sistemas que permiten acoplarse, ajustarse, sincronizarse, sintonizarse, responder de forma adaptativa. A esas conductas ajenas, ¿no? Para generar un sistema eh, con nosotros, para generar más red social, ¿no? Sin, esto, sin la emergencia de, estos, de, de estas habilidades, de esos sistemas, de esos componentes, no podríamos estar en sociedad, ¿sí? Porque no podríamos integrarnos con los demás. Esto es eh, los ladrillos, ¿sí? El piso fundamental, los cimientos del de ingreso al mundo social y ¿sí? es a través de. Eh, la detección de señales, la detección de ojos, miradas, cuerpos, movimientos, olores, sonidos, etcétera, moléculas que provengan de otros. Sí, ya pueden ser congéneres o otras especies, ejemplo, mascotas. Y por otro lado la capacidad de ajustar nuestra, con nuestra, con nuestra respuesta motora a esa persona. Tendríamos otros que eh, los errores, los, los, los que tienen que ver con, con, las, con las diferentes habilidades para eh, eh, si, eh, afectos y emociones, ¿sí? por, eh, por ejemplo, para sentir... Temor, sentir dolor, sentir atracción, sentir interés en otras personas y cómo esto permite eh, sincronizarnos visceral y emocionalmente con otros. ¿sí? Que permitir por ejemplo, que, que en dos enamorados sientan al mismo tiempo las mariposas en el estómago, que no es más que la percepción vagal de los cambios que ocurren. Dentro de sus intestinos, ¿sí? Y lo llamamos amor. O sentir al mismo tiempo ansiedad en una, en, una, en una situación social. O sentir al mismo tiempo compasión o interés por ayudar a otros en una congregación, por ejemplo, o en una situación de ayuda a otros, ¿no? Y por último, pues, esos componentes del de deseo por ayudar a los demás y por no dañar a los otros. ¿Sí? Entonces, esto, es, esta categoría implicaría todo este componente afectivo, visceral, interoceptivo, propio de la interacción social. Un componente mucho más, entonces, esto es percepción-acción, afectivo, y esto tiene que ver más con lo verbalizable, explícito racional, un poco, cognitivo y sería la, lo que muchas veces llaman la cognición social como tal que es la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, de inferir y atribuir y tener teorías sobre cómo y por qué los demás actúan como actúan bien, y por último una categoría de inhibición que nosotros ya lo, la abordamos dentro de los temas de funcionamiento ejecutivo que también es, fun es fundamental en la interacción social, ¿no? Entonces, este sería el modelo a grosso modo. Entonces, tendríamos las categorías de habilidades, los conjuntos de habilidades, ¿sí? los sistemas eh, en, en la, eh, cerebrales y las habilidades que comprenderían o que surgirían o emergerían a partir de cada uno de estos sistemas. Ese es el modelo que se propone. ¿No sé si ¿Hay alguna pregunta sobre el modelo en general, sobre este modelo neurodinámico de la cognición social?